Dentro del lenguaje del poder, la mentira parece ser parte de su estructura genética y yo muchas veces no explico por qué. Resulta que en el lenguaje del Estado, del gobierno venezolano desde hace mucho tiempo, la mentira ha sido constante, la mentira es cotidiana. Se miente con cifras, con datos, con la historia, incluso con las proyecciones, con las promesas. Y tanto ha sido esto que ya hoy día se puede decir que el lenguaje oficial venezolano es una realidad paralela que nada tiene que ver con lo que viven todos los días los venezolanos. Hay algo que me llama mucho la atención y es que en estos años la mentira no ha tenido tantas consecuencias. Es decir, ya dejó de tener efecto, ya mucha gente no le hace caso, ya es menos relevante cada vez que el poder habla, pero no hay consecuencias aún. Y ahí sí tendríamos que pensar cuáles son las patas institucionales que hacen falta para que haya algún tipo de consecuencia, para que haya algún tipo de factura por cada vez que se ha mentido. Las mentiras son graves. Cuando, por ejemplo, se dice que un hospital está completamente abastecido y la gente en realidad está muriendo, las muertes se mantienen e incluso aumentan porque haber dicho que todo estaba bien hace que no se tomen medidas para corregirlo. Es decir, la mentira en Venezuela ni siquiera es para aparentar, sino que es una mentira para no mover a nadie más para tomar decisiones y resolver los problemas. Este asunto es sumamente complicado porque también cuando se hacen mediciones con otros gobernantes alrededor del mundo, el asunto de la construcción de mentiras, de los fake news, parece ser una estrategia global. Ahora, cuando se trata de comparar unas con otras, las mentiras venezolanas están generando un daño muchísimo mayor. El poder tiene que rendir cuentas. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Pero es que además de las mentiras tiene que haber un registro, y un registro de varios niveles. Primero, para poder señalar a la persona que de pronto da información que es completamente errada y lo hace a propósito, lo hace adrede. Y en segundo lugar, para que este tipo de errores no se cometan de nuevo. Errores de dos tipos, no volver a escoger mentirosos en el poder, porque los mentirosos suelen ser corruptos, los mentirosos además suelen imponer visiones totalitarias sobre el Estado, porque es la única manera de controlar las mentiras. Y lo segundo es que esto no vuelva a ocurrir y no le genere daños a otras personas. La mentira debería ser despreciada. Y resulta que más bien lo que hemos tenido estos años es una suerte de sofisticación en el lenguaje. Se buscan mejores maneras de mentir. Se busca que esté camuflada. Se buscan estados de opinión público que haga que la gente tenga que poner su atención en mentiras nuevas y escándalos nuevos para no hacerle caso a los primeros. La realidad es que no estamos bien y en buena parte tiene que ver con que como no hay un aprecio por la verdad o un aprecio por la búsqueda de datos concretos, se nos va de las manos y vivimos entonces persiguiendo humo, persiguiendo escándalos y siguiendo los guiones del mismo poder. Soy Luis Carlos Díaz y opiniones como esta y otras más las puedes obtener en patreon.com.